Hola, hola, todos aquí se van contando. Un día más a la taberna. Y hoy volvemos a Total World Warhammer. Nuestra campaña con los Caballeros de Caledor. Vamos a luchar por tratar. Derrota ajustada, no me lo creo. Vamos a tratar de llevarnos este combate en la Torre Dorada que nos está asediando un ejército del caos. Veremos qué tal. Bueno, Martín Rebelde por bueno, corrupción, etc. Pero bueno, tenemos un panorama complicado en el capítulo de hoy. Así que vamos a ver qué podemos sacar. Y vamos a por ello. Ah, es que no tenemos mucho que hacer. Son todo gente con hachas, poca armadura, tienen perforacorazas, aquí los arqueros van a importarnos mucho, o sea, va a ser literalmente nuestra fuente de poder si conseguimos aguantarlos más o menos con un poquito de espacio y meterles el suficiente fuego de arco. Con, con una lluvia de proyectiles más o menos potente Bueno, pues veremos si con eso podemos librarnos Lo único que nos queda es meternos en un cuello de botella de estos Y tratar de sacarlas El mayor número de flechas posible Y ya está Ahora veremos Porque claro, con el Perfora Corazón nos van a reventar Pero lo más vasto Nos van a romper el pecho Nos van a venir con lanchas ancha sí, yo y los elfos van a caer... Bueno, rapidito. ¿Vale? ¿El otro dónde está? Ah, vale, allí. Y él despega directamente de cara, ¿no? Vale, pues sí. Vamos a ser más o menos listos. Vamos a hacer, como siempre decimos, a abrir un poquito... La formación, que tengamos... Cierto margen... De... Eso es. Vale, esto va a ser el grupo 2, vosotros el 1 y para adelante. Vale, vamos a movilizarnos un poco en el cuello de botella para. ¡No! Luego ya nos echaremos para atrás. Pero quiero acercarme al menos lo mínimo para poder tirar una primera oleada de flechas y luego echarnos para atrás. No, no, no, no Vale, vale, vale Vale, vamos a ser más listos nosotros Hacemos esto ¡Hola, hola, hola, hola, hola! uf Vale, solo tiene su hero. Venga, hay que empezar a bombardear, pero ya Vale, descarga, descarga, descarga Vale Faster, faster bueno, ah, pues hacemos daño ahí. ¿eh? Cuidado. Dios. Vale, vamos a activar el modo, desactivar el modo escaramuza. Y ahora vamos aquí a aguantar. Vale, vale, bueno, está bien, está bien, ¿eh? hemos reducido bastante su número, vamos a chocar antes de que... Opa. Vale, vale, vale, vale, ahora sí, estando ya cerquita, no deberíamos fallar flechas... Vale, perfecto, se huye Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues terminamos de castigar ahí. Y cambiamos de objetivo, a ver si podemos. No, no, no, ah, digo, no avancéis. Disparad y ya está. Vale, lo que nos podamos quitar nos lo hemos quitado y ya está. Lol, ¿A quién están disparando? <risa> están disparando a esta, pero el daño se lo está comiendo por aquí. A ver, es posible, ¿no? Pero... queda muy raro. Vale, ok, volver a dar combate. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre... ¡Nooo! Vosotros no marchéis. Vale, pues nada, cuerpo a cuerpo. No se puede hacer otra cosa. Bueno, a ver, casi nos bajamos tres unidades enteras, ¿sabes? Nada, estos ya están en retirada definitiva. No hay moral que valga, nos pasan por encima y se acabó. Sí, nada, no, nos pues han rentado. No, no vuelve nadie aquí, no. Lástima. Bueno, lo dicho, los debilitamos por lo menos. Bien, está. Finalizar batalla. Y para adelante, siguiente. A ver, ¿qué otra cosa nos vamos a encontrar hoy? ¿Ves? 42 y 36 bajas, ¿eh? está bien, hemos hecho que llevan casi 100. Es que sí, siendo el mismo número prácticamente, se pues nota un montón tanto la experiencia como la composición del ejército. Pero muchísimo. O sea, y, y siendo el caos simplemente van de cara y te pasan por encima y se acabó. Y hemos parado la de mastines, ¿eh? Que la de mastines aún nos podría haber hecho mucho daño entrando por el otro pasillo y cargando por la retaguardia hacia los, ar hacia los arcos, ¿eh? Ya, eso me deriva a lo mejor a meter una de lanceros por ese lado y. Iban dos contra uno en, la, en uno de los cuellos de botella y. Pff, hubiera sido muchísimo peor, pero muchísimo peor. Bueno, y el héroe, pues con las bolas de fuego y demás, pero... Bueno. Tampoco hay mucho que rascar ¿no? De esta, de esta batalla. Se hizo lo que se pudo ya está. Perderemos seguramente la, la torre y, y punto. Ya veremos cómo la recuperamos más para adelante. Volveremos con Imrik. Y les daremos un poquito de calor con esos dragones. Vale. Ojo. Vale. Belshana, the explorer. As he used the stars to navigate the world, their light shone upon the king's lost vessel. There, Gavifrens! I see it! The fourth shard of the Star Crown was found within. <laughs> Thanks to the Phoenix Kings, the Star Crown is near complete. <laughs> but there is one who is yet to be evoked. The first, the greatest. El más grande. The Doom. El maldito. Uh, a ver qué nos encontramos. Ríos rojos del sur. Vale. Asaltar guarnición en fracaso. Vale. Orden público. la Guerra del Vórtice. A pesar de la lucha desesperada bajo la superficie, hasta ahora los poderes que intentan manipular el Gran Vórtice han evitado mostrar sus cartas y han disimulado su competición por el mismo. Sin embargo, ahora que has completado el penúltimo ritual, has agitado lo an las antes aparentemente tranquilas aguas, lo que ha hecho que las tensiones subyacentes salgan a la superficie. Ya no hay necesidad de disimular. Tus enemigos han declarado la guerra abiertamente. El destino decidirá quién logra flotar en tan turbulentas aguas y quién es absorbido por ellas hasta la perdición. Uh. Ritual completado, ritual desesperador. El ritual se ha completado, tus magos están callados. En el ojo aullante del vórtice se agita la figura ancestral y encorvada de Caledor. Durante solitarios milenios, él puso el vórtice en movimiento, ya manteniendo su propio encantamiento. Y su firme voluntad ha conseguido mantener todo lo que hay entre el mundo y el olvido. La graznante letanía que rechina de sus labios agrietados y torturados no flaquea, pero el peso de sus hombros inclinados parece relajarse y una sola lágrima. Agradecida cae para humedecer el, el árido polvo a sus pies Dios, ¿dónde está esto? Ah, bueno, te manda a casa bar. Vale, las comillas de sur, la torre dorada Vale Vale, ah, no, y el caos sigue aquí en pie Oh, que me cuentas Vale Vamos a subir este nivel Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah oh. Vale, pues vamos a ponerle valor antiguo. Ah, bueno, no. ¿Qué preferimos? Vamos a meterle daño y ya está. Que al fin y al cabo nos vamos a tener que pagar aquí. Y no va a ser gratis este combate. Vale, este es Simric y este ejército. Ah, vale, vale, vale, vale. No, no recordaba yo, estaba ahí como un poco perdido. Ok. Vale. Standing by. El templo de las calaveras ¿Podemos poner aquí una guarnición? No, hay que subir al 3 Vale Vale, pues vamos a meter aquí Crecimiento Vale, no vamos a poder conquistar Qué mala leche Uh, qué es esto Isla misteriosa. Llegamos. No. Bueno. Est no este turno, pero pronto. Cadáver de mar. Los restos del el marino. Bueno, encontraremos cositas. Vale. Aparte. Claro, y hemos perdido un montón de cosas. <coughs> ok. Los claros del Arbosol me gustaría recuperarlo. Con Imrik queremos ir hacia el norte. Este combate no lo podremos ganar nosotros directamente. Probablemente sí. Vamos a ir con Imrik aquí. Y vamos a recuperar los claros del Arbosol. Ah, ¿no estamos en guerra nosotros contra esta gente? O oh, pues entonces estamos perdiendo tiempo. Ah, puff, pues no. Vale, vamos a vagar Vale, vamos a vagar Y no vamos a poder colonizar tampoco Ya es mucha mala suerte Vale, buscamos pues en las ruinas oh. No ha resultado Es que este me da mucho asco Ese acertijo, llamarlo X Uh, más que podemos construir Nivel 4 Estamos con la aguja, pero nada más Vale, ok Vale, pues vamos a hacer este combate de aquí Para quitarnos ya el caos de medio Porque yo entiendo que la pirámide me apoyará Efectivamente, la pirámide nos apoya Uh, que tenemos un dragón aquí uh. Vale, vamos a meter el estandarte de disciplina aquí mismo Es que esto lo vamos a simular, o sea, no tiene sentido ¿Bajas? ¿Medias? ¿Cómo que medias? ¿Por qué? Nada, pues vamos a librar la batalla y ya está Ni bajas, ni, ni, ni una ni pocas Es que esto, ¿cómo vamos a tener bajas aquí? Quiero decir, con la cantidad de proyectiles que llevamos El dragón, los arcos, el, el, o sea, la caballería, el, el lanzavirotes No es posible que recibamos daño de esto Además nos ponemos aquí Bien protegidos Utilizando el bosque y todo Es que solo con la guardia del mar de Lothar Ya es una barbaridad De proyectiles que tenemos ahí Ah, que tenemos un mago Se me cuida Comenzar el despliegue Oh, claro Y él te va a tirar por ahí Ah, el problema va a ser el dragón Vale, nada Oye Vale, esto aquí, seguro. La caballería la vamos a poner aquí para hacer una carga lo suficientemente... Eh, bueno, que nos sirve. Vale, Vamos a poner a toda esta gente aquí, más abiertos, eso es. Y vamos a ir intercalando... Guardia del Mar de Lothar... Con hombres de armas. Vale. Vale, vamos a poner... A este, hasta este grupo, este batallón Aquí en esta zona Porque además nos viene perfecto Una de arcos, dos de arcos Tres de arcos, vale Además lugar, la guardia del mar del océano Así, puntita tiene a pegar. Ah, pues no, mira Vamos a re reutilizarla Vamos a ubicarnos con estos aquí Vale, y tenemos esta primera línea La vamos a meter en el 2. La guardia del mar del océano La quiero tener en el 1 Porque así le cambiaré los arcos Y luego, ahora nos vamos a traer Vale vosotros aquí. Vosotros aquí. Y vosotros aquí. Perfecto. Y esto lo vamos a meter en el grupo 3. Ahora. Nuestro héroe. Aquí. Un noble. Aquí. Y otro noble. Aquí. Vale. Y vamos a meter todo esto. En un grupo. Aquí lo vamos a fijar. Para que se aguante el movimiento. Estos también. Vale. Y bueno. El apoyo que venga cuando tenga que venir. Perfecto. Vale. Que tengan penetración. Disparamos Aquí viene la maga Vale Vale, que acudan Vale, todo esto es un grupo Aquí detrás Venga, proyectiles Todo esto es un grupo Aquí ¿A no el grupo este? No Vale, los dragones que acudan, el dragón que acude aquí, uh, me traigo esta otra batería de lanzavirotes, aquí, la maga aquí en el medio, que tiene, que hechizos. Vale, restaura salud y aumenta el daño. Eh, ¿Mi lanzavirotes llega? Oh, que no era el lanzavirotes. Vale, vale, vale, vale. Fallo bien. Literal, no tiene otro nombre, falla mío, porque confundí el lanzabiertes que ya teníamos con uno nuevo. Eh, Llegamos o qué? Bueno, pues habrá que bajar un poquito. Vale, perfecto. ¡Ojo! Eh, ¿Y si metemos esto? Vale. No tienen proyectiles, así que debería estar bien con mi dragón. A ver si le puedo meter algo de daño a la caballería. oh, oh, oh, oh. ¡Uy! Que es como teledirigido Odio ese tipo de magias O oh, toma, el pecho Vale Ok, volvemos Vale Grupo 6, asomarse un poquito Vale, y aquí vamos a tener el colapso Vale, vosotros tres, añadir, añadirse a este grupo. Vale, perfecto. La maga puede... A a vale, dame a este. Vale, vale, vale, vale, vale, cargamos, cargamos, cargamos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Perfecto, perfecto, perfecto, me gusta Me gusta Vale, vale, vale, eso es, eso es, eso es, seguimos, grupo 6 Reventarme a este señor, vale, perfecto Vale, vale, vale, vale, vale, vale, pues vamos. Con el grupo 1. Venga, todos para adelante. Eso es. Vale, el grupo 1 que continúe. Grupo 2, avanzamos. Vosotros aquí, vosotros aquí. Vale, el grupo 7 también. Oh, oh, oh, chicos, tu oportunidad. Vale, el grupo 6, reventamos el resto de cosas. Vale, el grupo 1, activamos ya el cuerpo a cuerpo y entramos ahí a colapsar, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, la maga nos puede dar un buffo por aquí, A ah, no, es un inigual. vale, podemos curar unidades, vamos a aprovechar, seamos listos, al dragón no me va a llegar, pero bueno, ¿Quién está un poco tocado, viene por aquí cerca. Vale, me sirve, esto me sirve. Vale, vale, vale, está bien. Ok, vale, entrar a combatir, recoger todas las unidades que están a mitad. Tú, tírate el grupo este, al final y al cabo usarlo en algún momento. Vale, grupo 3. ¿Dónde podemos meter daños ahí? Venga. Uy, chico, chico, chico, chico, chico que se han metido ahí, a muerte, a melee no, no, le puedes tirar una llamada oh ¿llegas? Antes de que se vaya por el mapa Nah, bueno, luego lo perseguimos Nah, pues, oye, listo, fin de batalla Sabíamos que iba a ser súper fácil No hemos tenido pérdidas, eso ya mejoró un montón la cosa Y ellos se han ido escaldados Pero sin duda Es que no sé cómo íbamos a tener pérdidas con esto Quiero decir, era simplemente Básico, línea, bombardeo Y se acabó No tenía más La resolución la verdad es que a veces va un poquito Como le da la gana Pero bueno, fuera de eso Estamos bien Vale, vale, vale, vale Victoria decisiva, un 7% ¿Cuánto me das de tesoro? 1500, me lo quedo Onward. Vale. Vale, perfecto. Uy, subimos de nivel. Vale, vale. Genial, esto está genial. <coughs> vale, vamos a meter servicio garantizado. Coste de reclutamiento más barato. Experto en reclutamientos. ¿Y qué ganamos? Ataque relámpago, mantenimiento... Vale, vale, vale. Vamos a ir a, a reducir el mantenimiento. Célebre intimidante. Uh, vale. Vale, vale, vale. Ahora sí que tenemos dinero. Vagar. Porque además, vagar de qué región forma parte. De la de casa. Vale. Con 1.800. No podemos. Tan caro es esto. La torre negra de arca 1200 Vale, y además la torre negra es Ah, menos individual Que hay que sí Vale, ok, construimos la aldea No pasa nada, además, aquí ¿Qué vamos a meter? Vale, vamos a ser listos Maestro de la espada 2 Que nos sirvan 5, y tú tienes incremento el comercio Vale tipo de cosas son las que tenemos que mover? Al fin y al cabo. ¿Qué nos queda? A las batallas de dragones. Vale. Y con 1600 no somos capaces de conquistar esto. ¿En serio? 1800. Y este del sur no, porque ya nos hemos movido. Si es que... Qué mala pata tiene todo. Vale. Mal play me da mucho mal rollo. Ah, no, no es este. Manus Dark Blade es este de aquí. Uh, vale. Y Uatec podemos construir... No. Plantas medicinales. Es que está en un sitio tan malo. Hay que ir o tratar de rusear los claros del largo sol. Vale, podemos movernos en movimiento. Vale, vamos a acercarnos hacia acá. Y ahora bajaremos luego hacia los claros del largo sol. Los necesitamos para conseguir esos... Eh, fragmentos de monito. Pero sin duda. ¿Podemos intervenir algo? No. Mm, vale, ¿qué queda? Aquí este hombrecillo. Vale, saltar unidades. 35 por fin, a ver qué ocurre. Éxito. Vale, bien. Reponer tropas. Pero lo tiene todo subido. Oh, podemos hacer que no se muera. Vale, inmortalidad. Perfecto. Quedará solamente herido. Maravilloso. O sea, es un punto muy a favor. Y no teníamos nada más. Vale. vale a ver, ¿dónde nos planta o dónde nos manda este próximo este próximo turno? A ver qué movimientos hay. ¿Y a dónde podemos ir? Ojo, ha habido movimientos, eh. Aquí en nuestro oeste. A ver. Uh, uh. Vale, esto tenemos que venir a pelearlo y recuperarlo. Tengo que bajar con el ejército de Imrik. Lo que pasa es que vamos a ir perdiendo... Uy, invasor foráneo. Ritual de explorador completado. Vale. Fénix que navegó el gran océano en establecer las colonias a través del mundo. Su invocación a este ritual... Trazar el camino hasta el cuarto. ¿verdad? Vale. Ahora, el ritual del defensor. Lo siguiente. Invocad al primer rey Fénix. El que estaba condenado a extraer la hacedora de pícutas de su pedestal de piedra en el santuario de Cain. Él es nuestro más grande paladín y Nuestra más grande maldición. Ojo. <ríe> vale, esto va a ser un poquito locura, pero confiamos. ¿Dónde está el invasor foráneo? No, no se sabe, se perdió. Claro, darse cuenta que no podemos. Tenemos Antoch, vale. ¿Qué podemos construir aquí? Necesitamos dineros. No podemos construir nada para sacar dinero, así que vamos a continuar los movimientos hacia el sur. Es que tenemos tal cantidad de ejército que nos tenemos que pegar. ¿Qué hemos obtenido? ¡Ojo! Descubres un extraño campamento poblado de estatuas, una de las hogueras a un arte y una olla a un hierbe. Sin embargo, ningún ser vivo parece atenderla, solo las estatuas que parecen representar un intento fallido de vida. Entonces, entre la maleza algo si sí sea. Será mejor que este saqueo sea de los rápidos. Tu ejército tendrá Grog fortificado. Un movimiento de Tu ejército tendrá tu un mejor rendimiento en campaña, aquellos que escaparon. Estos fugitivos de pie a incrementarán la capacidad de movimiento y restaurarán tus ejércitos. En combate um, Vale, ok Vientos favorables, movimiento en campaña Y tesoro El tesoro nos viene maravillosamente bien Para Que Imric conquiste vagar Vale, vamos a colonizarlo Vale Me gusta No podemos construir nada Normal Ahora bien, podemos... ¿Unificar unidades de Imrik para reclutar otras cosas? Buena pregunta Es que estos de, de alta veteranía pues mira Pero estas unidades... Ahora luego el problema es que necesitamos el dinero para reclutar unidades nuevas que eso es otro punto Vale Buah, menos 12 aquí Vamos a aguantar un poco aquí Vamos a ponerlo en positivo Aquí está Bajando con la espuma Vale, no, hacia, hacia ya no nos podemos mover más Este ejercicio se puede mover Vale, vamos a acercarnos hacia aquí This is not noble. Unlikely. ¿What? ¿Por qué no? Absurd. Setting sail. What do you require? ¡Oh! Nivel 21 Vale, pues nada, estando como está Vamos a ponerle Maestro de Armas y ya está guau ¡Wow! Vale, es que teníamos la situación muy muy complicada. Estamos bajo mínimos, ingresos negativos, hay que pegarse para limpiar el ejército y ya está. Porque no tenemos nada de donde sacar dinero ya. La verdad es que el caos nos ha hecho mucho daño, tío. Pero mucho daño. Vale, pues... Uf. Estando como estamos vamos a pasar el turno... ¿A quién queda? Bueno, sí, nada nuevo. No podemos ni asaltar unidades, tú. Y este está aquí, venga a traer ejércitos. Uah. Vamos a sufrir, ¿eh? Vale, ok, fin de turno. Y siguiente, vamos a ver qué pasa. Vamos a entrar en bancarrota de nuevo, pero. Es eso. Vamos a ver si nos podemos dar de leches, pegarnos y sacar. Dineros de los combates o de los ejércitos. Facción destruida. Los terrores de los estrechos oscuros. Sudimburgo. Vale. Vale. Ujo, Carga en masa. Vale, perfecto coste de construcción, ingresos de todos los edificios, me gusta, ahí viene el constructor. Vale, encima ha subido de nivel, maravilloso. Ahora bien, vale, aquí, aquí, que reduzcamos. Hmm, capacidad de investigación, no nos da igual, ahora mismo lo que nos interesa es esto. Reducir el mantenimiento de las unidades de este ejército, porque además este ejército es tocho. ¿eh? De hecho se ha notado un montón la reducción, pero vamos. Uh, vale, no podemos poner más ahí. Velocidad a Vale, vamos a ponerle a reponer tropas. Y con, Im con Imrik vamos a bajar de aquí. Vamos a ir llevando a Imrik. Hacia el sur, a muerte, jefe de milicias... Vale, me lo quedo... Oh, bueno, no, ya hemos llegado al siguiente punto... No, aún no... Vale... Vale, vale, vale, vale... Y claro, acercarse a los claus de largo soles es acercarse para nada... No. Vale, no, porque no llega... Este ejército vamos a ubicarlo aquí ¿Pero por qué? Vale ¿Y no es capaz de hacer esto sola? Me da rabia ese tipo de acciones De, ok, se podría, pero no Vale, tecnología disponible ¿Qué vamos a meter? Votos de lealtad, mantenimiento de los yermos plateados Y coste de reclutamiento reducido Pues está muy bien Para nosotros esto, eh Vale, son nueve turnos. Nos vale más que esto porque águilas no tenemos. O no, o no gastamos muchas. Perfecto. Uh, ¿dónde ha ido esta gente? No lo sabemos. Importante. Habrá que ver cómo nos vamos en los próximos turnos. Pero van a haber bastantes tortas. Vale. Me da rabia porque los teníamos... Tan, tan, tan, tan Reducidos, ahora vamos a entrar con Inmerich Empujando por aquí, y ya está Vale, ok, siguiente turno Simulamos Uy, uy, uy Ah, vale Y vemos a ver dónde estamos, y ya está Con esto cerraremos probablemente el capítulo de hoy Y a ver si podemos empujar hacia el sur Alianza militar negociada Bueno, es que a lo mejor tampoco nos hace falta ¿Sabes? Con hacer tapón aquí en la torre dorada Y fortificarnos para que no nos pasen se acabó. ¡Uy! Buh, buh, vale. ¡Uy! Uh, las hermanas gemelas del crepúsculo. ¿Qué queréis? Pacto de no agresión. Te lo compro. ¿En guerra con quién? Con Nagaron y Hagraef. Vale. Uh.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 Cuando todo está en juego no se puede dejar que tales contratiempos te entretengan demasiado. Las preparaciones comenzarán pronto para un nuevo intento. Otros rituales. Otros rivales también habrán hecho planes. El destino del mundo gira alrededor del vórtice y todos son atraídos de manera insonable hacia su núcleo. Vale, tenemos a este señor aquí metiendo presión. Que no sé cómo lo vamos a salvar, pero cuidado. Vale. Sin duda, creo que es lo que necesitamos. Pero el templo de las poco se va a poder salvar de allí. Vale. ¿Qué, qué, qué vamos a poder poner aquí, hijo? Que estaría genial, ¿sabes? Poder decir y hacer. Venga, pues vamos a meter la herrería. O vamos a mejorar aquí el santuario. O incluso el alcázar del dragón. Pero eso es todo una pasta. Estamos ya en positivo Que eso está bien Nos sirve en Antoch Uf. Ok, continuamos sin poder colonizar esto Vamos a buscar las ruinas no a ver no encontramos. lo encontramos Uh, Vale, a ver Vale, puede ser un 2 amarillo Seguro que no Porque el 2 amarillo va aquí Entonces es un... Ah no, no tiene nada que ver Porque hay aquí un 2 morado Y aquí otro 2 morado es que puede ser o un 4 morado o un 3 morado no tiene sentido o sea entiendo que rollo sudoku vale que son 4 1 2 3 entonces no puede haber aquí ni un 3 ni aquí aquí está el 4 aquí está este 3 azul aquí este 4 amarillo y es que esta Da la casualidad que puede ser un 3 morado o un 4 morado. O sea, las dos se cumplen. Un 4 azul también puede ser... No, un 4 azul no puede ser porque choca con este. Pues eso, un 4 o un 3. El 1 azul va aquí. El 4 azul aquí. Ah, no, no, no, no. El 4 azul va aquí. Sí, porque aquí iría el 1 azul. Porque no choca... Ah, no. El 1 azul va aquí. A ver, a ver, espérate. El 1 azul va aquí. El 4 azul aquí. Pero porque hay dos morados. O sea, dos 2 es morados. Vamos a meter un 4 morado... En serio. Vaya, pues nada. Pues era el, el cuadro morado 100%. Aquí, ¿qué mejora hay? este señor no está subiendo de nivel. Madre mía, qué bicharraco, ¿no? Vale, tiene el águila. ¿Qué le podemos poner? Rapidez, no. Es que ya estábamos tirando por esto, tú. Mmm. Vale, vamos a poner la velocidad, que esto al fin y al cabo es velocidad y defensa cuerpo a cuerpo, vale, que es un buffo extra más, vale, me gusta. Y con esto lo vamos a dejar por aquí, o sea, la cosa se está poniendo turbia, estos señores elfos oscuros no paran de atosigarnos, de momento ya estamos en ingresos positivos y eso está bien, pero tenemos que seguir. Construyendo poco a poco y, y, y colonizando, pues eso que nos salvamos. Ok, bueno, lo conseguiremos, mejoraremos Llegaremos a estabilidad eh, La puerta negra de Arcan, ¿Vamos a construir aquí algo? No, no, no Vamos a dedicarnos única y exclusivamente a almacenar Para ya poder más tarde eh, Construir en, en sitios donde no tenemos zona por el momento Que hemos perdido Y ya está Así que nada